Primeramente agradecer a Dios, a la palabra de nuestro presidente Luis Abinader que ha escuchado con el alma, el pueblo de Pimentel, a Wellington que no ha dado un seguimiento absoluto desde el primer momento. Él decía que no tornaba no incrédulos porque es una obra de bastante magnitud, una obra multimillonaria que estamos realizando en el municipio de Pimentel y no solamente por la parte económica, sino por las familias y un pueblo completo que ha sido totalmente abandonado durante 10 décadas. Como el presidente de la república había prometido, en el proceso de campaña y ya como presidente, en su última visita que hizo aquí a la provincia de Duarte, de que se iba a iniciar la rehabilitación de todo el sistema cloacal para el tratamiento de las aguas residuales, las aguas negras, que era el principal problema, o es todavía, que tiene el municipio de Pimentel, que nuestro alcalde Noli había tenido una lucha titánica y cuando le manifestamos que íbamos a resolver, él estaba un poco incrédulo. ...pero ya, ya se está dando cuenta que es una realidad... ...gracias a Dios eh, ya estuvimos supervisando... ...las intervenciones que se están haciendo en el municipio... ...donde la calle Independencia ya se está trabajando... ...se está instalando una tubería de 8, ...de manera que en paralelo... ...fíjense que esa planta cuando nosotros vinimos la primera vez... esto ...no se veía nada... ...ya se está haciendo la limpieza del lugar... ...para también hacer la rehabilitación... ...que se pueda tratar el agua residual y ya que sea un producto que no haga daño ni contamine el medio ambiente. Y obviamente el impacto en cuanto a la salud que va a tener esta intervención es eh, de verdad, era un sueño que se está haciendo realidad, porque eso no se ve en principio, pero de manera transversal muchas de las enfermedades que padecían los ciudadanos de Pimentel se debía, ...precisamente a que no se estaban tratando las aguas residuales... ...así que el presidente de la República, Luis Abinader ...con esta obra demuestra que está haciendo una gestión... ...para beneficiar a la ciudadanía y obviamente trabajar para el desarrollo humano... ...y de esta manera la calidad de vida de los municipios de aquí de Pimentel... ...va a mejorar de manera inmediata y en los próximos meses, porque este es un tema que en los próximos meses estará listo. Así que, Noli, aquí estamos.